Buenas tardes a todos, en primer lugar eh, en, de parte del doctor Gabriel Ochea Cuevas que es titular eh, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en México y del doctor Javier Rosano Herrera, Director General de Gestión de Servicios de Salud agradece la invitación a la participación de este importante evento ya que son áreas de oportunidad en el cual se pueden eh, tomar eh, decisiones de políticas públicas en salud, sobre todo por el beneficio de nuestros mexicanos, de nuestros ciudadanos, los niños. Vamos a, a revisar brevemente eh, cómo los errores y en el metabolismo, qué es lo que a nivel federal el país México ha estado haciendo y en qué se está trabajando. El marco normativo, bueno, a nivel nacional, el Plan Nacional de Salud y de Desarrollo, traemos dos importantes, este, el México incluyente y el México próspero, y que posteriormente estos dos incluyen como estrategia y como política nacional el acceso a los servicios de salud, y que está normado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo cuarto, en su parte final, que es un derecho que tiene el ciudadano, eh, derecho a la salud como garantía individual, como garantía exigible y que es el gobierno el que le corresponde otorgar esta prestación de, de salud. El Seguro Popular como tal, mejor conocido como Seguro Popular, que es el Sistema de Protección Social en Salud, se hace reforma en, en el año 2000 a 3000 eh, donde revisan que el, el, la parte de salud estaba por abajo el ingreso o lo que se estaba utilizando, estaba por abajo de la media nacional, mundial, en en salud. El marco normativo, igual como seguro popular, es una fuente adicional, una fuente complementaria para cumplir con lo que reza y se consagra en la constitución política, el financiamiento, y una parte muy importante es lo que corresponde a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que es la gestión de servicios y la tutela de derechos. La tutela de derechos vista como de otorgar ese derecho a, a la salud de nuestros mexicanos, de nosotros mismos. Tenemos la ley general de salud en el 77 bis en título tercero. Eh, igualmente su reglamento para la parte operativa de esta, de otorgar parte de estas, enfer de estas enfermedades o errores innatos del metabolismo. Y mediante a nivel nacional se revisa o se legaliza un acuerdo de coordinación, que el año pasado fue algo muy importante a nivel nacional. Hubo una reforma de salud que fue publicada en junio 4 y este propio reglamento en diciembre, donde ya se otorga un documento que es el anexo 5 como tutela de derecho que es en el cual a nivel nacional se está trabajando fuertemente para que eh, nuestros mexicanos tengamos el acceso a los servicios de salud con todas las características de la calidad, continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, entre otras. Los errores y datos del metabolismo, bueno ya revisamos durante el eh, eh, transcurso de, esta, de, de nuestros expertos, y igual en la semana sobre el diagnóstico pero así abre a, a grandes rasgos sabemos que es un grupo complejo y heterogéneo de trastornos monogénicos cuyas consecuencias clínicas son generales graves y que causan morbi-mortalidad primordialmente en nuestros niños se estima de manera colectiva que afectan de 1 a 1.500 recién nacidos vivos general, dependiendo del trastorno que se especifique los datos consistentes sobre la frecuencia provienen de información generada sobre todo en los diagnósticos, en el sistema de tamiz, más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos en México, eh, de tamiz cribado y del neonatal ampliado, que dentro de la fuente de financiamiento complementaria como el seguro popular lo traemos en lo que es seguro médico siglo XXI, lo vamos a ver más adelante. Existen diferencias en la prevalencia de los errores innatos del metabolismo dependiendo de la etnicidad y de la población analizada en México qué, es esta, ¿qué se ha hecho en México? pues se han hecho esfuerzos importantes para llevar un registro de estas afecciones trabajar sobre una plataforma a nivel nacional sin embargo no se tiene una estadística nacional que involucre la información confiable pero se está trabajando sobre eh, los datos a nivel nacional para toma de decisiones eh, vamos a ver realmente eh, algunos antecedentes del tamiz neonatal es, pues es un programa de salud pública en México se realiza desde 1974 y se requiere tanto del financiamiento como de los mecanismos logísticos la parte del financiamiento pues a nivel de seguro popular se da una parte muy importante de financiamiento en salud pública que es el 20% como mínimo del recurso que se otorga a nivel nacional de la bolsa grande que son aproximadamente 80 mil millones 12.500 millones son para acciones de promoción y prevención y dentro de esto está, tenemos a, a la parte del diagnóstico en 1988 se emite la primera norma técnica como norma técnica mexicana que hizo obligatoria la realización del tamiz, pero observamos que ya en 1996 esta norma se transforma en norma oficial mexicana posteriormente en el año 2001 se emite una nueva norma sobre la prevención de defectos al nacimiento, que incluyen estos, en la que se recomienda pero ya no se hace de forma obligatoria. Así está el documento, la detección neonatal de estos errores innatos como fenilcetonuria, hiperplasia este, suprarrenal, galactosemia, fibrosis quística, enfermedad de orina, de jarabe de mael, e hipotiroidismo. Pero bueno, no... ...se pone como obligatorio, pero vamos a ver qué se está haciendo en, en la actualidad. Y en años recientes, de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología... ...han conducido a la factibilidad de realizar el tamiz natal... ...para un número cada vez mayor de enfermedades. El objetivo del seguro médico siglo XXI. Bueno, lo que es el sistema de protección social, mejor conocido como seguro popular... Eh, ...se financia a través de fuentes a nivel federal y también fuentes de financiamiento como corresponsabilidad de cada una de las entidades federativas de los estados o departamentos como se denomina en Colombia es para, y posteriormente como programa es un recurso diferente el de seguro médico el de seguro médico para una nueva generación cuando nace este programa que fue en, mil, en el 2007, en diciembre, a partir de esa fecha tuvo algunos cambios hace dos años, ahora conocido como seguro médico siglo XXI. ¿Cuál es el objetivo? Financiar mediante un esquema público de aseguramiento médico universal la atención de los niños menores de 5 años, que no, sean, que no tengan derecho a biencia a alguna institución. Sabemos que el sistema de salud está fragmentado, tenemos seguro popular, sistema de protección social, ISTE, eh, seguro social y adicionalmente pues, bueno, la medicina privada. El objetivo de este programa y del reforzamiento de las acciones de otros programas dirigidos a los menores de 5 años para mejorar las condiciones de salud y para que las generaciones estén más capacitadas y preparadas y activas, evitar complicaciones. La afiliación a este sistema de protección se da por reglas de operación eh, propias del mismo programa, con un manual de operación y afiliación y unos lineamientos de la afiliación. A nivel nacional, tiene cobertura, un niñito puede ser de un estado y trasladarse en forma dinámica y la atención es obligatoria. Aquí observamos cómo ha sido la afiliación al, al sistema de protección social por medio del programa. La cuestión es que, como programa seguro médico siglo XXI, es complementario. Del recurso y la bolsa grande traemos un catálogo universal de servicios de salud, un paquete. Adicionalmente, un 8% de ese recurso se atienden a aquellas enfermedades que se consideran eh, que ocasionan gastos catastróficos. Tenemos otra categoría, que es la enfermedad alicia Somar, que al final la vamos a revisar rápidamente. Es como se ha hecho la afiliación año tras año, del 2007 que empezó en diciembre, al 2014, está en millones de niños afiliados, para el 2014 5 millones.5 es fluctuante por la cobertura que es hasta los 5 años, pero tiene sus particularidades. La cobertura de este programa, y estamos hablando especialmente del siglo XXI, las otras carteras que inicialmente les comenté que es la, el cauces el Catálogo Universal de Servicios de Salud, para esta edad traen 150, 147 intervenciones, y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, 47 intervenciones desde cáncer de la infancia, malformaciones congénitas y tenemos enfermedad lisosomal como categoría 3. Y 146 intervenciones explícitas de seguro médico siglo XXI. Estamos hablando que los niños son los reyes del sistema, porque tienen cobertura hasta para patologías que no estén asignadas y están como intervenciones no explícitas en las intervenciones cubiertas relacionadas con el tamiz neonatal tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia, fenilcetonuria, fibrosis quística y esto se hace por pago por facturación de acuerdo al evento presentado y a los protocolos y a las guías práctico-clínicas con que se cuenta a nivel nacional. Y en la parte del de catálogo universal de servicios de salud que es seguro popular tenemos el hipotiroidismo. Las carteras se complementan porque todas las intervenciones que no se encuentren en cauces o fondo de protección contra gastos catastróficos se otorgan por seguro médico siglo XXI y dentro de las que, categorías que están en seguro médico siglo XXI, si tienen alguna comorbilidad, tienen su cartera del cauces que se hizo una reingeniería hace dos años, traemos por eh, la clasificación internacional de enfermedades 1.621 enfermedades, con 600, más de 600 medicamentos de acuerdo al cuadro básico por el Consejo de Salubridad General. El anex, en el anexo 1 específicamente para nuestros niños traemos el, el, la intervención 17, 18, 20, 21, 22, enfermedades endócrinas nutricionales, intolerancia a la lactosa, fibrosis quística, hiperplasia de glándulas suprarrenales, galactosemia, fenilcetonuria, la única que está por tabulador es la intolerancia a la lactosa, pero ya de los errores innatos, tenemos las de abajo, están pago por facturación. De acuerdo a protocolo y guías práctico-clínicas, se otorga el financiamiento. Este apoyo económico para el pago de estas intervenciones en mención eh, son realizadas, que eh, eh, todas no deben de las que se incluyen en este programa no deben de estar en cauces ni en fondo de protección contra gasto catastrófico para evitar duplicidad de financiamiento y otorgar mayor cobertura. Esta tarifa será como máximo la cuota de recuperación del tabulador más alto aplicable a la población sin seguridad. Esto está muy controlado. Un niño eh, recién nacido en cualquier parte del país se le otorga la atención. El apoyo económico de estas intervenciones son acciones de segundo y tercer nivel contempladas también en el, en el Catálogo Universal de Servicios de Salud en el Fondo de Protección contra Gastos pues, Catastróficos, son intervenciones terminadas: diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, seguimiento, y el monto a cubrir por cada intervención está ya determinada de acuerdo a las reglas de operación en cuanto a las presentadas. Dentro del tamiz metabólico de niños sospechosos confirmados, 2013-2014, ahí tenemos de, de las diferentes patologías en estas gráficas: cuántos son sospechosos, cuántos son confirmados y el apoyo económico se da eh, de forma devengada se da toda la atención se pasa la facturación a nivel nacional y se otorga este este el financiamiento y las reglas de operación se menciona que ese ese, esta, ese pago de ese evento es para reforzar la atención de esta prestación del servicio de manera que los niños si continúen atendiéndose no no se limite su tratamiento sobre todo en la parte de enfermedad lisosomal por fondo de protección contra gasto catastrófico si se lleva un control super como prioritario porque es sustitución de enzima y si no se cuenta o se le suspende pues sabemos de las complicaciones que pueden tener nuestros niños en caso de las intervenciones con tabulador de pago por facturación se cubre solamente el tratamiento de sustitución y o medicamentos especializados así como los insumos todo, está, todo esto está de acuerdo al protocolo y a la guía práctico clínica y por último vamos a ver rápidamente el fondo de protección contra gasto catastrófico porque ahí traemos enfermedad lisosomal eh, en días pasados bueno ya se hizo la presentación traemos aproximadamente de 76-88 76-78 niños a nivel nacional se está trabajando muy fuertemente para la acreditación de las unidades médicas para otorgar la, el servicio eh, que sea accesivo, continuo y no evitar que nuestros nuestros pacientes o los familiares hagan un desembolso eh, del bolsillo y que lo lleve a, a, a, al empobrecimiento. Son los que define el Consejo de Salubridad General, ellos actualizan las guías con un comité de expertos a nivel nacional y ya la Comisión Nacional del Seguro Popular hace ya la evaluación de costeo y actualizar eh, los medicamentos o las enzimas ...sobre todo por el bienestar de nuestros niños... ...está en la categoría de enfermedades lisosomales ...en la categoría 3... ...traemos lisosomales en menores... ...o hasta los 10 años... ...está trabajando el señor comisionado a nivel nacional... ...haciendo hincapié que el... ...recurso de seguro popular... ...es una fuente complementaria... ...pero la ley general de salud... ...menciona en su articulado... ...que es responsabilidad del gobierno... ...otorgar el tratamiento a nuestros niños... Quiere decir esto, que si un niño cumple 10 años un día y se, se diagnostica a, es, a esa edad, no se debe de dejar sin tratamiento, se ha estado haciendo trabajos en reuniones continuas, en reuniones de, a nivel nacional con todos los secretarios de salud para esta responsabilidad. Dentro de las enfermedades misosomales que traemos, son las que están enunciadas, y esto es lo que actualmente el Sistema de Protección Social en Salud, eh, está haciendo en cuanto a las carteras de, de servicios es, es un problema a nivel nacional el financiamiento ya en, en la inicial presentación se mencionaba que para tener una cobertura universal pues diagnósticos precisos con seguimientos porque no es tan sencillo el recurso el tratamiento de un niño con enfermedad lisosomal va de un millón, dos millones hasta puede irse más elevado pero el Financiamiento de seguro popular no es el único, es una fuente complementaria y protección social con la tutela de derechos hace continuidad de nuestro paciente para que si tiene una comorbilidad o algo que no esté dentro de la cobertura, se otorgue por recursos del Estado porque hay recursos propios. Tenemos ramo 32, ramo 2 y eso es todo.